Vale, vamos a ver cómo eh, se realizan los ejercicios de sombras, ¿de acuerdo? Eh, para ello tenemos que tener muy claro que es exactamente lo mismo que cuando hablamos de intersecciones entre rectas y planos, ¿vale? Acordaros de que en los ejercicios de intersecciones y planos, y para ello os he preparado este ejercicio en el que tengo un plano formado por los puntos ABCD, el sistema diédrico, y una recta, la recta R. Eh, si quiero estudiar la intersección entre la recta R y el plano eh, ABCD, lo que hago es incluir a la recta R dentro de un plano, el plano alfa, que sería proyectante horizontal en este caso, y ver los puntos de intersección de ese plano. Eh, con los límites del inicial obtendré la recta I sub 2, I sub 2 es su proyección vertical, I sub 1 es su proyección horizontal, eh, que estará contenida en el plano alfa, y donde la recta I corte a la recta R, obtendré el punto P. En este caso, en la proyección vertical, obtengo la proyección vertical de ese punto, y bajándola al horizontal, obtendré P sub 1. Bien, este es el método cuando... Tenga que estudiar la sombra que ejerce un cuerpo sobre otro, eh, como es este caso, eh, voy a hacer exactamente lo mismo. En este caso yo tengo dos planos, el plano ABCD, que podría ser el plano una cubierta, por ejemplo, cualquier, cualquier elemento, eh, y tengo otro plano que es el EFGH y me piden... Eh, que de acuerdo con esta dirección ¿vale? de los rayos de, del sol, vea la sombra que hace el plano FEFGH sobre el ABCD. ¿vale? Para ello, lo que voy a ir hallando es, o tengo que tener muy en cuenta, es que por cada punto del EFGH va a pasar un rayo, de luz o un rayo que va a proyectar la sombra en paralelo a R ¿vale? y lo que me interesará saber es dónde ese rayo va a cortar al plano ABCD, ¿de acuerdo? Así que por estos puntos de aquí haré pasar rayos paralelos a la recta R, que es los, la dirección de los rayos del Sol. Puedo empezar por cualquiera de ellos. En este caso haré pasar una paralela a R por el punto E, por empezar por 1. Por Así que por E2 trazaré una recta paralela a R2 y por E1 trazaré una recta paralela a R1. Y como hemos visto en el caso anterior, se trata de meter esa recta en un plano, en este caso también haré un plano proyectante horizontal, como he hecho en el ejercicio anterior. ¿Vale? Acordaros, será ese plano alfa. Vamos también a ponerle nombre para poder hacer la comparación más fácilmente. ¿Vale? Y voy a estudiar dónde ese plano alfa corta a los límites del plano ABCD serían estos puntos de aquí, donde estamos cortando al segmento AB y al segmento DA, ¿de ya tengo dos puntos por los que ha de pasar la intersección, así que poniéndole el mismo formato que las líneas de trabajo anteriores, vamos a hallar la intersección de ese plano alfa y el plano ABCD. Ahí tengo la intersección exactamente igual que obteníamos la intersección en el ejercicio anterior. Vamos a ponerle ahí el nombre I2 a la proyección vertical I1, que evidentemente por estar en alfa, que es un plano proyectante horizontal, va a coincidir con alfa sub 1. Tengo ya definida esa recta de intersección y lo que hago es alargar esa paralela R2 hasta que corte a I2. Bien. En ese punto de ahí tengo la intersección del rayo paralelo R2 que pase por E2. Y de hecho es su proyección siguiendo esa dirección de la luz sobre la cubierta. Le voy a llamar E2' para poder asociarlo con el, el, el punto E. ¿De acuerdo? Si quiero saber cuál es su proyección horizontal, lo único que tengo que hacer es bajar a la proyección horizontal, a, a I1, y obtendré E1', ¿vale? que es la proyección horizontal de la sombra generada por el punto E sobre la cubierta siguiendo la dirección que nos dan, la dirección de R. Repetiré el mismo proceso por F, paso por F2 una paralela a R2, paso por F1 una paralela a R1, y estudio la intersección de un plano proyectante horizontal, por ejemplo, que contenga a esa paralela con los límites de ese plano ABCD, como he hecho antes, obtengo la recta de intersección entre los dos planos y el punto de corte de la paralela en proyección vertical con la intersección también en proyección vertical va a ser la intersección de esa recta con la cubierta, o dicho de otra manera, en este caso, la proyección del punto F sobre la cubierta. ¿vale? En este caso en proyección vertical. Ahora pasaremos a hallar en proyección horizontal. Le voy a llamar F2' también para poder asociarlo con el punto F. Y vamos a ver cuál es su proyección horizontal. Vale. La abajo. la vista en planta, y obtengo F1'. Bien, ya tengo la sombra de F definida por sus dos proyecciones. Lo mismo, el punto G, pues entonces tendré que trazar rectas paralel, una recta paralela a R, pero por el punto G. ¿de eh, fijaros que abajo me vale exactamente la misma que tenía antes. El punto de intersección en las proyecciones verticales lo hallo aquí. G2' y ahora bajo esa proyección, a partir de esa proyección, hallo la proyección horizontal. bien Esta sería la proyección horizontal de ese punto G, que es la sombra que hace el punto G sobre la cubierta. Ya podríamos incluso ir trazando algunos segmentos que forman el perímetro de esta sombra, por ejemplo, las líneas que unen EF y FG, tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. Y eh, vamos a ver entonces qué pasa ahora con el punto H. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso, pasamos una paralela a R por H, tanto en proyección vertical como en proyección horizontal, estudiamos la intersección el plano que la contiene con el plano inicial y vemos que el punto de intersección nos queda fuera de la cubierta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que este punto no se proyecta sobre la cubierta puesto que la cubierta se ha acabado. ¿vale? Pasa entonces a cortarse con otro plano ¿vale? que en este caso, si suponemos que esta cubierta, por ejemplo, estuviera apoyada en, en un plano horizontal definido por de 2 a 2, eh, este Último trozo debería estar eh, proyectado sobre ese plano eh, horizontal, ¿vale? sobre la Tierra, entre comillas. ¿vale? Así que me interesa el punto de intersección de D2 a 2 con esa paralela R2 que he trazado. ¿vale? Ese punto de ahí. Ese punto es la proyección vertical de la intersección de ese rayo con el plano horizontal, el plano del suelo. ¿vale? Esto nos tendrían que decir en el ejercicio si esta cubierta está apoyada en el suelo, ¿vale? Yo estoy suponiendo que, que sí. Bien, vamos a darle entonces eh, un nombre, que sería H2', y recordar que es la sombra que hace el punto H en este ejercicio, pero no sobre la cubierta, puesto que ha salido el rayo del sol que pasa por ese punto, no da a la cubierta, sino que daría a horizontal. Y en proyección horizontal seguiría estando en esta misma línea, así que ahí mismo tenemos el punto que buscamos. vale Aquí lo tenemos, H1'. Por último, ¿vale? vamos a dar el mismo formato, ¿de acuerdo? vamos a terminar de cerrar ahora este, este perímetro, desde 1 a H1' podemos trazar esa línea. ¿Vale? en proyección vertical corresponde una línea horizontal así que sería este segmento que marco aquí eh, y nos quedaría saber qué pasa con la proyección del segmento GH ¿vale? eh, podríamos coger cualquier punto de ese segmento GH y volver a aplicar el mismo proceso que hemos venido aplicando hasta ahora ¿vale? Meterlo en un plano, etcétera. pero podemos usar unos recursos por ejemplo fijaros que GH y FE son paralelas. Y como las dos están proyectando, aunque sea en una parte sobre la cubierta, la sombra que hagan sobre la cubierta también va a ser paralela. Así que desde G2' puedo trazar una paralela F2' E2'. ¿vale? Lo mismo también, eh, bueno, antes de nada, mientras haya cubierta, esa es la paralela. Lo mismo que antes, eh, las, las proyecciones de eh y de FG también eran paralelas, ¿de acuerdo? Si lo quiero ver abajo, bueno, pues puedo ver dónde está ese punto en proyección horizontal. Evidentemente tiene que estar en la recta DA, ¿vale? Eh, podemos hallarlo, pero también podríamos hallarlo trazando una paralela a F1', E1' desde G1', ¿vale? Puesto que las dos rectas, las sombras, han de ser paralelas entre ellas, ¿vale? Dentro de la cubierta. Aquí tenemos el punto, es el punto que también habíamos hallado antes, así que ese sería el trozo de GH que da sombra sobre la cubierta. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, pues simplemente tenemos que unir ese punto con H1' y ya tendríamos eh, la sombra de, del trozo que nos restaba, pero en este caso sería, entiendo, sobre el horizontal, ¿vale? sobre un plano paralelo al horizontal que pasase por D y por A. ¿Vale? En cuanto a la proyección vertical, ahí lo tendríamos. ¿De acuerdo? Bien, eso sería el, el ejercicio. Acordaros, no estamos, siempre son problemas de intersecciones en el fondo. Espero poder haberos ayudado. Cualquier duda me la comentáis. ¿Vale? Un abrazo.